promovemos, acompañamos, reforzamos, impulsamos, monitoreamos e intervenimos judicialmente en este proceso a la luz de nuestra misión constitucional. Adaptar la institución a estos nuevos retos ha implicado una labor de pedagogía intensa. En lo que va corrido del año, la Procuraduría ha capacitado a más de 750 funcionarios del Ministerio Público sobre las rutas de acceso de las víctimas al sistema y lo hemos hecho con énfasis en los personeros municipales. Hemos ido a los territorios a hablar con las víctimas para explicarles cómo pueden participar y en este trabajo las apoyamos en la elaboración de cinco informes de víctimas que se entregaron a la JEP. ...que narran graves crímenes relacionados con el conflicto armado interno. Además, como Procuraduría, en un ejercicio propositivo... ...formulamos directivas dirigidas a los gobiernos locales... ...para la incorporación del acuerdo de paz... ...y la política de víctimas en sus planes de gobierno... ...así como en los planes territoriales de desarrollo... ...con un seguimiento detallado a la Programación de Recursos de las Alcaldías de 170 municipios. Hemos participado en más de 10 instancias y mesas técnicas relacionadas con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en sesiones técnicas sobre acceso a tierras para personas en proceso de reincorporación, en el desarrollo de mesas departamentales de reincorporación social y económica, y hemos hecho seguimiento a la implementación y territorialización del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.